Buenas, soy Mouka, artista urbana. Voy a estar en el Barcelona de Ibuja, en el World Commerce. Haré un taller titulado Creando el camino con líneas. En este taller haremos un mural de paste-up, dibujaremos sobre papeles y pegaremos sobre el muro para motivar a las personas a desarrollarse artísticamente y trabajar en conjunto. Estaremos creando diferentes space tab relacionados con la naturaleza, con nuestra conexión interior y con las demás personas que nos rodean, para poder tener un lazo más unido luego del tiempo que hemos vivido. Ven a disfrutar de Barcelona de bulla.